Decías que dejas todo por Platense, que si hace falta jugarías gratis en Platense, ¿verdad? A ver. Me están, me están buscando mierda. Soy un tipo muy, a ver, soy un tipo muy, muy fanático, muy enfermo de Platense. Dejaría todo por ser jugado de Platense, no tengo ninguna duda. Pero sos el segundo. el sueño. segundo influencer de Platense más conocido después de Straca. Es lógico que tenga ganas. No, pero aquí empezaron los bis, boludo, porque, pará, porque, porque, porque yo no te... Ternito. te queremos, queremos que vos tires. Pará, tira. no lo voy a bifiar, lo, no, no, no, lo voy a bifiar a Straca, lo voy a bifiar a Straca, pero poquito. A ver. Straca tiene el, el tema de que es el, el hincha nuevo, viste, eh, eh, todavía le falta un par de cositas, como ir a algunas canchas con donde yo estuve, vivir dos descensos, tres descensos viví yo con Platense. Eh, no, no, yo soy el número uno, un número uno. lejos. Pero bueno, Straca, acompaña. Nah, está conmigo ahí, con ah, el número uno. Muy Compartimos bien. el uno. Pregunta, cuando las anécdotas son un, un punto muy fuerte de, de ustedes, de tuyo, de siempre, ¿cuánto IVA tienen las anécdotas? ¿Cuánto ese plus para, para el show tienen? cuánto real y cuánto le plus quito, le, ¿le quitas le, le porque si no porque no hay cosas que no las puedo contar. Claro. Hay, hay anécdotas bien. que no puedo contarlas porque a ver, yo siempre digo lo mismo, cuando cuento una anécdota que hice alguna cagada, digo, gente, esto no hay que hacerlo, bien, bien. esto no hay que repetirlo. Si me peleé con alguien, la cuento porque les gusta a ustedes, pero no está bien, no hay que hacerlo. Bien. Pero hay cosas que yo hacía de guacho que era malo, era malo, en algunas cosas era maldito, o sea, por ejemplo, una venganza, una que nunca conté fue la que le hicimos a un vecino mío que sigue viviendo y que no la puedo contar porque le cagamos el picaporte de la casa eh, a la madrugada que sabíamos que él salía y que no... no. ¿Qué te imaginas? Que vos abrís el picaporte de tu casa y tenés caca. Ah, dale, dale. Te imagina? O sea, tenías caca. Y el tipo... Se lo hicimos un par de veces, no es que se hicimos una. Entonces, ¿te imaginas que estáis que... viendo o no? Todos los días, porque yo vivo en el mismo barrio de siempre. Entonces si la cuenta en mi barrio que son todos seguidores, claro. le van a decir, ¿sabés quién te cagaba los picaportes? Era este con los amigos. Escucha hablando de eso de la gente y los seguidores, ¿cómo te llevas con el, con el día a día o con el encuentro? ¿Cómo, va, ¿Cómo te llevas con los presenciales, con esto de los eventos que nos contabas que han hecho con Martín eh, durante mucho tiempo? ¿Con cruzarte en la calle también con, con seguidores, con alguien que te diga, mirá, yo te miro, que sepan de tu vida muchas veces cosas que vos decís, pero ¿cómo? ja ah, claro, sí, si lo, si lo compartí en stream. Es loco. Eh, primero, porque mi vida cambió de una manera que yo no quería que cambie. A uno le gustaría tener todo lo que tiene, quitar, a mí, en mi caso, me gustaría tener todo lo que tengo y quitarle la fama. Claro. De decir, puedo ir a un boliche, puedo ir a la pileta de la facultad, puedo ir a hacer todas las mismas cosas que yo hacía siempre. No digo que la gente te moleste, porque la, yo estoy agradecido y creo que me debo a la gente. Yo estoy acá por la gente y lo supe siempre. Y Hace poquito me pasó una que eh, estaba en el velorio de mi cuñada. Y me pidieron una foto en la puerta del velorio. Y uno dice, ¿qué hago? Claro. Le digo que no. Le digo, no, me saqué la foto y sonreí. Y justo estaba yo ahí con mi mamá y me dice mi vieja, yo no sé cómo vos podés sonreír siempre, cómo podés siempre poner... sabes qué pasa, ma? Que este es un trabajo que vos no elegís cuando termina. Claro. Tu, tra tu trabajo no termina nunca. Tengo discusiones con amigos, que yo con Goncho. Sí. Que Goncho dice, no, que, que me vienen a joder a mi casa. Pero, boludo, a ver, sumo esto. Eh, Bancatela Porque cuando facturado Cuando sí. viene esto Cuando viene otro Vos no bueno, te escucho putear Vamos a bancar los coches Que nosotros lo vimos Y lo hemos cruzado con Pibito Y lo saludó a todos bien Pero es verdad que En algún Pero momento él, se... no quiere la vida, él quiere la vida Él privada Privada Él que no se meta sí. Le tocaron el timbre del, del edificio okay. fue se, se Entregás datos a veces Que no te das cuenta No, te ven Te ven También. Donde saben que frecuentás un lugar Te ven y van sí. Ese lado quizás es el negativo sí. Y hay un lado muy loco Que es el de decir Bueno qué generás en la gente. Uno a veces eh, se te pone a llorar un pibe que te ve, se emociona, te piden la foto y les tiembla el pulso y decís, vos, loco, pará, porque. ¿Quién es Momo? O sea, no, no. ¿Qué soy? Porque ni que fuera Messi, ¿viste? Y yo creo que lo tengo a Messi y no me pasa. Eh, no sé. No, Maradona sí. Messi. Ah, ¿Tuviste algún quilombito por algo que dijiste? En algún momento, sí, no sé. Sí. ¿Alguna prima vieja que te dijo, che.? Sí, no, no, me cortaron una flaca, me cortó, una relación que no. tenía una flaca me cortó. Por algo que dijiste en el stream. Por una anécdota que pasó y la flaca dudó del tiempo en que la había contado. Superposición total le daba. Es que en realidad, no, a ver, yo lo, obviamente se lo discutí a muerte porque no era así, pero yo no estaba con ella cuando pasó. Aquí pero en la anécdota... Fechas, pero porque... ¿sabes qué pasa? Que YouTube, una vez que lo subiste, ya sí. está, listo. No lo, claro. Entonces ya estaba el video, sí, no había nada que editar, pero si yo lo que yo corregía y decía, esta pasó, sí. la fecha no pasa nada. Lo solucionaba de... Y no se pudo solucionar y me hizo la cruz mal. ¿Algún momento en el que estabas bajón y tuviste que prender? Muchas veces. Sí. Muchas y veces. ¿Y le das con todo le arriba? No. Y... Ah. No porque, a ver, vos podés darle con todo darle para arriba. Pero hay algo que la gente huele, siente, percibe. Y cuando estoy mal, bajón no me va tan bien. No. Cuando estoy bien anímicamente la rompo, rompo la plataforma. Cuando estoy mal... Eh, la gente lo ve, se, se siente que vos estás haciendo poniendo algo de más porque no te da lo otro, y, y es re difícil. Yo, vivir del humor, o sea, porque en realidad es vivir del humor y de tu humor. Sí. Es lo peor del mundo, porque dependés de tu vida. Claro, por eso te digo, por los tiempos, por cómo tenés que estar anímicamente, y hay algo que el otro día hablábamos, creo que con Goncho, de diferencia con youtubers o con streamers, que el youtuber te puede cortar... Y el streamer no te corta. Entonces, no la podés caretear. No. No solo no la podés caretear. Tampoco querés, ojo. Eh, eh, no porque querés. en cierta manera, cuando uno decide ser streamer o hacer. O prender streamer es porque quiere mostrar su vida y su realidad. ¿Cuánto tiempo se puede simular algo que no se es? Nada, poquito. Rati al ratito. No, pues. Creo que hay gente que es muy Muy hábil para hacerlo y otra que es menos hábil. En algún momento se cae la Pero en algún momento se cae. ¿Te has metido en muchos quilombos con colegas? Sí, sí, sí, no no sé si Quilombos quilombo, sino más como yo soy el único o uno de los pocos del ambiente que tengo que decirte algo y chupa huevo, ¿eh? Te cae bien, te cae mal, eh, me agarré con casi todos. ¿Quién te, la jugó? ¿Quién te la jugó Bravo y dijiste no fue leal? Porque viste que a veces está el, el mito, en realidad, no sé, que en algún momento para generar contenido te cruzás con alguien. Puede ser que se dé algo sano, si se quiere. Entre nosotros no jugamos la del youtuber. Entre nosotros lo que pasa es real. Eh, yo cuando me peleé con Martín, me peleé real. Tuve tres meses sin hablarme prácticamente. Eh, muy enfrentado. Hablé con él por fuera, hablábamos y yo le dije... Es el día de hoy que entendimos lo que había pasado de, de ambos lados. Pero como siempre fuimos como familia, hermanos... Eh, es como que yo mi concepto de familia no es el concepto que capaz tira él de la familia lo que viene en la casa, la streaming house, no, no, mi familia es mi familia pero él para mí es parte de mi familia real, yo para mí lo voy a la casa, comparto con la mamá, con los hermanos, son mi familia también entonces yo lo, a él lo identifico como de mi familia, eh, al resto no, son, son amigos, lo, no son familia eh, y con él entendíamos que es como un, es mi hermano, yo con mi hermano me puedo pelear y cuánto te dura, dos meses, tres, después el amor y el cariño Termina cediendo hay algo, hay algo de fondo Y ya no es lo Lo profesional es nada eh, Y por más que venda Y por más que no es, Para mí fue el peor momento De mi carrera Con, con un amigo uh -huh. eh, Pero después Los que me la han jugado desleal No puedo dar los nombres Porque sigo compartiendo Y yo soy un tipo de código No quiero cagarle la carrera a nadie Ah, pero lo solucionaste Y seguís hablándole, seguís hablándole. No es que lo solucioné Para mí hay cosas Que hablan de quién sos Si vos me cagás Y después venís Y me decís No, bueno, sí Pero sabés, Perdón que te cagué, pero me cagás, claro. me vas a volver a cagar seguramente, ahora yo puedo decir tengo que convivir con esto Pero no, no significa que yo se, crea que vos sos un buen tipo o que vamos a ser amigos, claro. somos colegas ¿Cómo te ves dentro de 5, 10 años? No me veo en 5 meses, Imagínate te diga, ahora vos me decís lo ideal Vamos a lo ideal, si querés te doy opciones pero prefiero que me digas vos primero Dos cosas paralelas en mi vida. Un carril... Hobby laboral, pero sería mi... O sea, me encantaría mi sueño vivir de tener mi propio restaurante eh, de comida italiana. Ten, o sea, ser el chef principal. Bien. Con mi estilo, con todo lo que yo quiero. Bien. Eh, para eso estoy laburando. Y el otro, creo que nunca me voy a poder alejar de esto. Y me di cuenta ahora. no Nunca en mi vida... Esto era algo que yo decía, bueno... No, el stream fue... Ya está y ahora lo veo como... ¿Vamos por acá? ¿Vamos por acá? Entonces no me voy a poder alejar. No me voy a poder alejar y creo que voy a estar eh, o produciendo, o representando, o coacheando. A ver, lo que nosotros vamos haciendo con el tiempo es profesionalizar la escena. Uno no puede, a ver, quedarse estancado en algo. Yo a veces cuando la gente dice vuelvan a los streams en la casa de 37 con Coscu. Sería hermoso. Se puede hacer una vez por semana. No se puede hacer un sostenido de que nuestra carrera se estanque ahí. Porque eso tiene una fecha de vencimiento dama, bueno. y, y todo tenemos que mejorar. Y es la nostalgia que nos da a todos, de, de haber vivido momentos de gloria. A ver, genial, pero... Tienen que armar un set luqueado igual que la habitación. No, es que ¿Eh? estamos pensando en ir a streamear en la misma habitación. Bueno, la madre le dijo, tenés que pasar más tiempo en la plata que yo, vénganse con vos, Martín está negociando. Sí, lo vamos a hacer. Bien. Una vez por su... Una... lo hacemos, una vez por mes, lo que sea. El especial. Es especial, pero vos no podés, eh, o sea, creo que en la vida hay que estar en constante movimiento y transformándote si querés, si querés progresar y si querés, o sea, no estancarte en algo. Yo te veo vinculado a otras marcas, no sé, te veo volando con un despegar Turismo City, te veo, como decía, vos querés ser el, el momo viajero. Sí. Qué mejor que por ahí tener o abrirte a otro tipo de, de... Yo digo marcas porque, para que sepan los usuarios, las marcas son muchas veces las que impulsan nuestros sueños. Sí. Yo puedo hacer mi contenido, porque hay marcas detrás que están bancando y yo puedo hacer lo que quiero apoyado en eso. Por eso digo, te veo eh, abriéndote más allá de este mundo en el que ya dominan la escena ustedes. La idea es esa. Yo claro. creo que eh, a veces también tiene que ver con la destreza que tiene un streamer o, o una persona para decir cómo le abro la puerta a cosas que en realidad parecen no ser compatibles. Ustedes, yo lo que noto, eh, es una mirada desde afuera. Son pasivos con las marcas, o sea, no van a la búsqueda de las marcas, sino que muchas veces esperan las que llegan, ¿no? Eh, y, sí, totalmente. Si ustedes fuesen activos, podrían ir, por ahí no serían ustedes, porque ustedes están en, eh, no están como para ir a la búsqueda de... Bueno, pero ¿sabés lo que pasa? Que a nosotros cuando eh, me manda un mensaje una marca y me dice hola, sí, Momo, te contactamos para una campaña publicitaria de tal cosa. Mira, yo te voy a ser sincero, yo no uso esa ropa. O yo no me pongo esas zapatillas, <ríe> si yo no estoy convencido no puedo convencer a nadie Y a mi público no me gusta venderle mierda Si yo lo uso es porque realmente lo uso Hay eh... entrevistas a figuras de televisión del mundo Que vienen con un bolsito aparte y se ponen la remera que se tienen que poner, ¿sabías? Totalmente. Venimos a hacer la entrevista y me dicen, "Vengamos un segundito, sacan lo que tienen puesto Que es la ropa que les gusta y se ponen la de la marca que arreglaron Claro, ahora diferente es decir, me pongo lo que me gusta Y es lo que me sponsorea yo voy a PIC y me pongo mis auriculares, claro. y, y me gusta usarlo. Una novedad en el mundo de las consolas. Lanzan Nintendo Switch Lite, sí, la versión reducida. De aquella que fue lanzada en el 2017 y que ya te hemos mostrado en algún momento en Full Hard TV Va a salir a la venta el 20 de septiembre Va a estar disponible en tres colores, amarillo, gris y turquesa También va a estar disponible en un set con funda y protector de pantalla Pero atentos porque, ¿cuál es la gran variante que va a tener esta nueva consola Creada por la compañía japonesa de videojuegos Que ha creado en su momento a Mario Bros y a Pokémon, entre otros títulos eh, recordados Bueno, la clave va a estar en que no va a tener soporte para conectarla a un LCD a través de un cable HDMI, como tenía la Switch original Vos sabés que tenías la consola portátil Pero si la conectabas a través de un dock Vos podías utilizarla en una televisión, en un LED, en un LCD Bueno, en este caso, la Nintendo Switch va a ser para utilizar exclusivamente en el modo portátil Otra diferencia... Son los controles, ya que la Nintendo Switch Lite va a tener los controles integrados a la consola. Era diferente en la Switch original, donde vos los retirabas y podías jugar. De hecho, tenían varias funciones en muchos de los juegos que salieron en estos últimos dos años. También es un poco más pequeña que la anterior. Mide 9 centímetros de alto por 21 de ancho. Pesa unos 275 gramos. Es bien portátil. ¿eh? La idea es que sea bien portátil y su peso es el doble de un smartphone tradicional de gama premium. Tiene una pantalla más pequeña que la original en este caso de 5,5 pulgadas contra las 6,2 del la original Cambió su batería, la batería en este caso va a durar un poquito más que la anterior Está estimado que puede llegar a durar entre 2 horas y media y 6 horas y media La tradicional, esta va a durar hasta 7 horas dependiendo del uso Tiene una memoria interna de 32 GB, de los cuales van a estar disponibles solo 26 Teniendo en cuenta que el sistema operativo también ocupa lugar Tiene un puerto para tarjetas micro SD para poder expandir, por supuesto, la capacidad, tiene parlantes estéreo y un procesador Nvidia Tegra similar al de la Nintendo Switch. Tendremos que esperar. El precio va a ser también más acotado, más light, como dice su nombre. Saldrá a la venta a 199 dólares con 99 centavos. Atentos fanáticos de los celulares porque se filtraron imágenes del Galaxy Note 10, el próximo celular que va a sacar la compañía surcoreana Samsung. Está previsto el lanzamiento para el día 7 de agosto en Nueva York, pero conocimos algunas imágenes que nos permiten saber algunas cosas importantes, por ejemplo... Que la cámara frontal va a ser una pequeña perforación en la pantalla, como ocurre en la actualidad con el S10 y el S10 Plus. Que el lector de huella también va a estar integrado en la pantalla, como ocurre con el último celular lanzado. Que va a tener S-Pen, o ese lápiz con el que Note siempre ha marcado la diferencia. Que tendrá tres cámaras en la parte trasera y también ciertos colores que dependiendo desde donde lo miremos cambiará la estética del celular. ¿Qué más podemos descubrir a partir de estas filtraciones? Que vas a poder trabajar de manera continua. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que empieces en el celular lo vas a continuar en la computadora y viceversa. La idea es que puedas trabajar en diferentes pantallas siempre con tu mismo contenido. Algo que venía Samsung trabajando en los últimos celulares, en los últimos equipos y que se llamaba DeX, que era una plataforma que te permitía, apoyando sobre una superficie tu celular o enchufándolo con un cable, tener la chance de que tu monitor se transforme en una especie de computadora con el sistema operativo propio de Samsung, propio del de celular en realidad que estás utilizando y luego con un teclado o con un mouse podías controlarlo como si fuese una computadora. ¿Qué otras novedades podría ofrecer? Por ejemplo, el modelo Note 10 Plus podría tener 5G, como ya ocurre con una de las ediciones del S10, preparado para las redes de conectividad que se vienen. Y la última información... Tiene que ver con la posibilidad de que salga este equipo con un nuevo cargador inalámbrico capaz de ofrecer una potencia de carga rápida de 20 watts. Seguramente lo que están esperando muchos de los que utilizan la carga inalámbrica y que saben que de a poquito la potencia se fue incrementando y los tiempos de carga se fueron achicando. Primeras imágenes entonces del Samsung Galaxy Note 10. Tendremos que esperar hasta el 7 de agosto para conocerlo. ¿Te hubiese gustado ser futbolista? Era de hecho, tenías Fui futbolista y era mi sueño Pero bueno Cuando no te da el cuero, no te da el cuero Tené... pero ¿Por entrenamiento? ¿Por qué no te dio el cuero? Me rompí ah. Me rompí mal a los 18 años eh, Yo estaba en Defensor de Belgrano Y como un pelotudo Cuando vos sos chico querés jugar en todos lados Y vos cuando tenés contrato con, con un club No podés jugar en ningún lado Y fui a jugar un partido para la universidad Y ahí me lesioné mal Tuve como... Bueno, ya cuando me internaron, ya el club sabía que no estaba yendo a entrenar. Me dijeron, vos estás libre. Ya está. Un año y medio parado. Y cuando volvés ya... Eh, si vos estás en tu mejor momento futbolístico, quizás ese pico nunca más lo vas a llegar a tener, ¿entendés? Y no lo tuve más. Después, obviamente, vos siempre cuando sos jugador de fútbol, lo jugaste toda tu vida, haces una diferencia. Yo iba a jugar a clubes de la Liga Amateur y jugaba donde quería. Eh, en Everton he jugado... Eh, qué sé yo, en Deportivo La Plata he jugado, eh, llegué a estar en Argentino de Quilme, pero eh, fue un sueño frustrado porque a mí mi sueño fue jugar en platense siempre, siempre. ¿Te a probar en algún momento estuviste? Sí, sí, estuve, jugué con Vergeso y con Nasuti, Cuarta. Cuarta con Vergeso y Nasuti y... pero eran las bestias. Yo estuve un mes a prueba y me mandaron a jugar la, el regional y no, no me decían no, pibe, para vos, para parafa, no estaba. En Platense en ese momento pasaban cosas donde te pedían Guita para jugar, viste. Y en el puesto que me fui a probar yo estaba el hijo de un tipo que tenía Guita. ¿Vas ahora bueno. picadito con los muchachos de Platense? Eh, no puedo jugar con ellos, siempre lo hablamos. No te a decir que Son jugué muy jugué profesionales a... mis amigos, entonces sí, no, no juegan, ellos no juegan, afuera, no juegan afuera, porque afuera. Porque me han contado anécdotas de compañeros que se han roto jugando al fútbol 5. Que vos imagínate, soy hincha de San Lorenzo sí. y Buffarini jugaba, fue cinco con la mía y se bueno, quebraba. Para que se rompa la... No, perdón, dale. <risa> <risa> Pero te hablo no, de Bufarini. Te hablo de Buffarini no, no, un... en otro momento. Ah, no, bueno, no, no. te hablo te no, de Buffarini no. cuando lo querían. Dale, sí, bueno. Si Bufarini, entonces... Cuando lo querían. Te imaginas, vos sos hinchas, sentís que le no, estás pagando no. el sueldo, no, el tipo ido. se quiebra en el fútbol 5. No, entre no. algodones, entre algodones. No. Ahora juego fútbol 11, los torneitos, esos truchos que se juegan los fines de semana, a veces. No, bien. A veces. ¿Y dónde jugás? ¿En qué puesto? Delantero ahora. Ah, bien, te vas sacando las ah, ganas de... ¿Antes dónde jugabas? Fui enganche y jugué de 8. Si jugaban con un 10, con un 10 creativo, jugaba de 10. Si no, jugaba de 8. Pero para jugar de 8 tenía que estar volado. Mirá YouTube, eh, contenido en YouTube. Poco, pero sí. Poco, pero sí. Porque, A ver, cuando uno dice miras YouTube, eh, todo está en YouTube. La clave es, miras creadores de contenido sí. en YouTube? Miro a Dross, ah. miro a Luisito Comunica, ah, bueno. eh, a ¿Te Mike. Gustan, ¿Te gustan? ¿Luisito Comunica te gusta? Me gusta, pero me defraudó. Me di cuenta que es como que vos no podés consumir al, a Luisito Comunica creyendo que hay verdad. A Luisito lo rebanco porque él hace a su estilo. Sí. Pero yo, que... Fue a Italia y yo vi el de el capítulo de Italia, vos ves mi blog de Italia, ves el blog de él y yo le rompo el orto. No es porque él sea. No es porque yo me crea más que él. Sí. Pero dice, voy a comer la mejor pizza del mundo. La, la mejor pizza del mundo la va a comer a, a, a, a Florencia. ¿Cómo vas a comer la mejor pizza del mundo en Florencia donde no se creó la pizza? Ah. Tenés que ir a comerla a Nápoles. Y después decir es la mejor pizza del mundo. Sí. Eh, pero sí, lo miro a él, lo miro a Dross de contenido de terror, me gusta mucho. Bien. Lo miro a Mike, el que hace <coughs> todos experimentos experimentos. Ah. Eh, y después, eh, mucho a los editores, Juan C7, eh, Dinastinta, Rombay. Bien, bien, están bien esos. Dinastinta Eso están gusta. muy bien. Me encanta. ¿A vos te molesta que usen tu contenido en otros videos? ¿En otros no clips? Está. No, mostrar mi contenido es publicitarme a mí. Claro. <coughs> o sea, la publicidad no es buena ni es mala, es publicidad. Bueno, viene todo muy livianito, me decías, youtuber es lo que te gusta, me dijiste, youtuber que odies, que diga, mira lo que hace este pelotudo. Otra vez, mira lo que hace este pelotudo. ¿Hace falta que dé los nombres? Sí, por supuesto, los nombres son momentos... Todos los pelotudos de Viral y, ah, bien, bien. y el papelonero de Juan Pagarbot, toda esa bandita, no lo puedo ni ver. Chavo Cabrera, Juan pagarbot ¿Las chicas sí. también? nombrables. Dime con quién andas y te diré quién eres. Claro. Yo con ese chabón no me siento a comer nada, no, ni, ni un vaso de agua. Con el que tengo respeto es con Javier Ayul claro. y con mi amigo que, que es eh, el seguridad de ellos. Que sé que es netamente laboral la relación y, y que es un buen tipo, que Julio. Sí. Y Javier Ayul, que a pesar de que me cagó una vez, le tengo respeto. Lo respeto porque no se ha pasado. Eh, después el resto se ha pasado. Y son cosas que no me las dirían acá. Si me la dicen acá, corto las cámaras y le digo, bueno... ¿cómo grabamos, boludo. Ahí cortamos? No, no, no. Sí, ¿viste? No, pero encima después te corta el clip. Ah, claro. Te, corta, sí, el, te, te hace el clip. el clip Porque si decís, bueno, sabes qué? Me filmó cuando le bajé los dientes y me aplaude toda la comunidad. Sí, claro. Pero no, me, me la edita como al demente. Claro, edita, es verdad. ¿Por qué crees que tuvieron éxito, si se quiere? Visualizaciones por lo menos tuvieron. Después tienen dislike, todo lo que vos quieras, pero visualizaciones, visualizaciones tienen. Yo te hago una pregunta. Si yo voy ahora a la calle Córdoba y agarro un ciclista y le pasa la, la, la cabeza por arriba a un colectivo. ¿Cuánta gente se frena a ver? Claro. La mierda se ve también y... todo o sea, el morbo la mierda todo eso del ser humano todo lo que nos llama la atención a los chicos les llama la atención una novela mentirosa que si fuera una novela estaría genial pero le hacen creer a chicos que hay gente que se muere que hay gente que la secuestran que hay gente que la apuñalan que hay gente que vende droga que hay gente que y los pibes van y se lo creen y se ponen mal y se deprimen entonces no es que estoy mintiéndote, che, me compré un auto y después era mentira, no me compré un auto. Es, che, secuestraron a tal. Sí, que me, fue apu el me apuñalaron, culo. me apuñalaron. Me apuñalaron. Hay seguidores que te agotas mal y, y donde se enteran los chabones, en serio que se les cae el mundo abajo. Sí. Entonces tenés que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo vas a decir, lo secuestraron y después correr el rumor de que estaban en la dolfina? Sí. Y venían pibes a tirarnos piedras a la casa. Claro, no, es suena. una locura eso. Es una locura que ese, es también de, de parte de ellos Te iba a hacer la última Pero me hiciste acordar El tema de las culisueltas. ¿cómo? ¿Cómo fue eso? Eso fue un stream Que dicen en Joda en mi casa Que yo dije Bueno, vamos a ver Cumbia Villera De no sé cuándo Viste Los guachiturros Esto, lo otro Dije No, mirá este tema Pienso en ti De las culisuelta Lo amo Este tema, lo amo Y empecé a cantarlo y a joder Todo el chat Re Estaba re hypeado eh, momo Tema con las culisuelta Tema con las culisueltas. Yo di mi palabra de que si pasaba, la, la piba vio que Kitty vio que Momo estuvo hablando de eso, pa, empezó a sacar historia, anda, comprometiéndome a mí, vamos a hacer el tema, vamos a hacer el tema, vamos a hacer el tema. Hacer el tema. Yo ahora dije, bueno. ¿Y lo hicimos. Yo no flasho cantante, no flasho nada. Pará, pará. Ojo. Nada, nada, nada. No soy eso. Pero si vos me si lo hace por divertirte, por todo, lo rehago. Porque no me limito a, ay, no, soy un puritano. Cosas inmorales que vayan en contra de mis principios jamás. No, pero cosas pero, divertidas sí, que y que te bien. puedas reír de vos mismo también. Totalmente. El clip cuando lo subí, lo primero que puse es, gente, sale el tema con la culisueltas. Espero que les guste y si no les gusta, espero que se caguen de risa del papelón que hice. Pero que, sea, que les sirva de, de reírse y de entretenerse. Que bueno. se rían de mí, a mí me encanta. No, me encanta. No, no, no, me no me genera nada que se rían de mí. No, esa de, ay, vamos a, se ríen con él, no de él. No, no, reíte de mí. Estoy para eso. ¿Sabes qué? De esta manera me parece que voy a cerrar el programa. Gracias, ah, Momo. No me